Con respecto al lavado de manos, mínimo tiene que ser durante 20 segundos con agua con jabón o con alcohol al 70%, ya sea eh, diluido o en, o en gel continuamente. Sí, hay que lavarse las manos durante 20 segundos o, como muchos dicen, cantar el feliz cumpleaños dos veces. También eso es suficiente.